Hola, soy Elena. Soy Ayoa. Justo me pilláis, camino a mi trabajo. Un día más dedicándome a lo que más me gusta. Queriste invitarte a... Y Elena y Stuart y de No es un negocio, es una forma de vida. Emprendí hace un tiempo mi propio negocio y lo volvería a hacer mil veces. Dedicarme a lo que me gusta es un verdadero lujo. La verdad que es lo mejor que he hecho en mi vida. Aprendo constantemente y disfruto cada día del entorno en el que vivo. Es muy gratificante poder poner en práctica todos los conocimientos en algo que me apasiona. Pero sobre todo disfrutar de ello con total libertad. Bañera, no que tenga beco Sí que es verdad que pues, hay días malos, como en todo, pero te aseguro que merece la pena. Hay que estar en constante renovación, innovar y actualizarse. Bueno, ya ha llegado. Eh, que no se he dicho a que me dedico. Tengo una tienda de moda en Olite. Tengo un comercio rural en Ochagavía. Tengo una tienda-taller en Sangüesa ¿Y tú? ¿Te animas a ser comerciante? Comerciante de Isana y de sur. ¿Y tú? ¿También quieres ser comerciante? ¿Y tú? ¿También quieres ser comerciante?